Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y estamos con un replay de este... Ahí lo pongo en pantalla De este Conway que me envió Agustín Así que... Se pone a mirar de espantapájaros no? <ríe> Yo también a veces me cuelgo haciendo esas boludeces eh... Pero bueno, vamos a ver qué, qué hace nuestro querido... Esto, querido Conway. Estamos acá en Murobanca. Batalla de Encuentro. Bien. Esta es una batalla en la cual... Para los que no saben... Es una batalla en la cual... Ambos... Eh, ambos bandos, digamos. El ejército verde y el ejército rojo. Se disputan un sector. Bien. En este caso, la bandera. Pero... No tiene nadie una bandera propia, digamos, en sí. Sino que se disputan en un sector en particular. Que es la bandera que está en E2. Más o menos. E2, F2. Bueno, ahí va el Conway. Nuestro amigo Agustín. Se pone ahí. Lo tiene a tiro L100 que está el L100. Abajo. Abajo, en los bajos, justamente. El Scorpion no es el mejor... Eh cazatanques, digamos, no tiene el mejor camuflaje ahí busca, busca, busca muy difícil que entre el tiro <ríe> se estaba moviendo el T30 bueno, ya el equipo eh, el equipo animal el equipo rival ya empezó a capturar bien o sea, ojo ojo, lo que hacen algunos equipos yo no voy a decir lo que es bueno y lo que es malo, abajo bien, bien, bien nada más tirocho, lo vas a entrar eh, lo que hacen algunos equipos Es O oh, se meten directamente 6 a capturar la bandera eh, y, a, y a veces lo que pasa Ahí lo tenés no, no. Eh, Lo que pasa es que eh, Muchas veces Se disputan el sector allá de, de, de E0, de F0 De D0 El costado derecho del mapa Dentro, <tose> me parece eh, Y bueno, entonces Al final se terminan disputando tanto, tanto De aquella parte de allá Como si fuera una batalla estándar, una aleatoria Que terminan olvidándose que tienen que tomar la bandera Entonces, en estas batallas Yo la verdad que no las juego Yo las batallas de encuentro no las juego Porque, mira que ha desperdiciado viejo. El T30 No auto no, apuntado con el T30 Porque está si estás torrepeando, no te... Solamente en el chasis le vas a entrar en la torreta a olvidarte a esta distancia. El Tiger te va a sumar, sí, claro que sí. Mal por el Tiger, pésimo. No mal, sino pésimo. Con un pesado, yéndote por el medio, a las, cruzándote todo el campo de batalla. No, y zafaste porque no estaba el Scorpion ahí. Porque estaba el Conway y el Scorpion vivo, te ibas a comer los 416 eh, del Conway más los 500 del Scorpion, 900. Bueno, eh, Ahí somos, sí, el SRB, ahí lo tenés. apunte ahí que. No sé si le dio. Estaba una larga. Es muy, la distancia era muy larga. Eh, fíjense que recién los verdes ganaron aquella zona. No sé lo que va a pasar. Yo solamente veo lo que, lo que pasa a veces y lo que está pasando en esta batalla. Que decir que los rojos no se, no se animaron a tomar, a meterse. Tenés el Type-4 ahí boludeando, tenés el JAT-100, tenés el E-100... No sé, si hubiesen... si hubiesen tir... los rojos que hay. Si hubiesen lanzado a capturar, los verdes que están allá en C-0, no llegan a dar la vuelta para volver a sitiar. Pero bueno, obviamente acá no hay, no hay, no hubo teamwork, no hubo laburo de equipo. Esto es... Lo troleo un poquito el cañón. Ahí se te va Bueno, el shotgun se está aguantando ahí Con el s e 75 Pero fíjate que siguen clavados Ahí recién, recién ahora se están empezando a meter Pero para mí, ¿no? Yo opino esto Yo, yo, Nando, ¿no? Tienes que capturar la bandera ¿Para qué te vas a E-0? ¿Para qué se va todo el equipo allá? Si, sabes que Los que se, van a, se meten rápido a capturar Bien ahí, bien ahí, muy bueno el combo en es, es, un, es un buen caza. 30 segundos tenés para llegar y resetear. Mira como regala de 100. Perfecto, gracias. Salieron de la captura. <coughs> bueno, vamos a ver. Ahí se volvieron a meter de vuelta nuevamente. igual Bien por él y bien por dos, bien por los dos. Yo si le avanzó hacia eso, olvídate, te metí un corchazo y ya está, me no voy. ¿Qué llevo conmigo? Tenés a los verdes que te están entrando por atrás, ya está. Eh, los rojos salieron de la captura, mal por ellos. Ahora sí le dan tiempo a los verdes a que lleguen a contrarrestarlos. Tal vez confiados porque tai 4, por ejemplo, tiene toda la vida. Volar de ahí porque tenés un E100, 800 más un Saltoster de 100, 1000. Se prende el juego, viene ahí. Uh, muy buena, que bonita jugada, ahí dice el chavo. Encima lo volea, boludo. Ahí lo tenés de costadito el M103, en el chasis del 2 el segurísimo. Gracias. Bien, bien, bien, bien, perfecto. El el señor Latipka, mira, no sabía que era Latipka El señor de Clan Gatos Igualmente, eh, yo no tengo, por ejemplo, esa suerte que tiene el combo en este caso De que no lo ven a la. a mí siempre me, me, me, alguien me apunta, boludo, o sea, no Vos Fíjate que el M103 fue con el otro, el E100 le apuntaba al otro ¿A quién es el que está ahí? Al Defender el otro, o sea, todo y, y tuvo la suerte, Agustín, de poder disparar tranquilo, pero. O sea, a mí no, Esas cosas no. Yo no tengo esa suerte, boludo. Ahí lo tenés, mirá. Qué lindo. El chat de 100. Y ahora vete, vete, vete. Te vuela un tiro. Si te agarra. Sí, está, está re ganado Está regalado. Bien ahí. Bien ahí, pero pará a una cosa, bien ahí por Agustín y por otros más que estaban acá. Porque si es por el, el AP3, que está, los que están allá, el pesado ese que no sé qué es, el Conqueror y el objeto 2684, está bien. Ellos hicieron otro laburo, que es barrer la zona de, de, de E0, digamos, ¿no? Que es el otro lado del mapa. estuvo bien, estaba bien jugado en equipo. O sea, terminó, salió... Salió buena, sí, salió buena partida. No solamente la de Agustín, la de Agustín salió excelente, 4.670 de daño re bien no Con un caza con torreta Las cosas siempre son más sencillas que teniendo Que teniendo un eh, un chance de 100 o algo sin torreta Que tiene muy buena penetración Uh, me hizo morra encima, boludo, Uy, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, muy linda ese, ese final de, de batalla, boludo no sabía. Muy buena, muy buena ahí. Bien ahí Agustín. Muy buena partida. Muy buena partida. Al final, eh, terminó resultando buena en el sentido de que, digamos, eh, los que estaban el, haciendo el laburo de la bandera lo hicieron tan bien que fueron solventes en su labor, digamos, de defender la bandera, de resetear y los rojos se lanzaron tanto que si tal vez se hubiesen quedado, se, se hubiesen quedado metidos dentro del hueco de la bandera pueden que haya, tal vez, tenido más opciones el equipo rojo, el equipo rival. Pero, bueno, decidieron lanzarse con tanques pesados como el e -100. Bueno, el recién 100 se quedó un poco más ahí, pero... El M-103 fue a buscarlo también al defender. Eh, a veces hay que jugar más táctico. Más pensando eh, en la manera de, de ganar, ¿no? De, de, de obtener la victoria. Además de hacer daño, siempre. Siempre no, nuestro objetivo principal dentro del juego es hacer daño. Porque así se ganan las partidas. Bien, haciendo daño. Eh... La otra manera de ganar es capturando. Pero la principal y la más, la que, la más común, digamos, para todos nosotros es siempre la de, eh, la de hacer daño. Así que bueno, amigos, ha sido una gran partida. Una replay, 5.542 eh, de daño. La verdad que fue un daño bastante, bastante bueno, muy bueno para hacer un caza de tier 9. Incluso para un tier 10 también sería un buen daño. 5.500 eh, es más que, más que aceptable. Así que, bueno, amiguitos, hemos visto cómo ha jugado este Conway. Se ha puesto arriba de la colinita, de la, de la, de la colina ahí en H3, más o menos, por decirlo ahí. Por decirlo así. Y de ahí ha disparado eh, a diferentes flancos, a diferentes ángulos. Eh, así que, bueno, puede ser un, un modo también de jugar si tenés un cazaranque parecido. Eh, y no hay un spotter que, que justamente... Porque, digamos, acá pasó algo que no tuviste un spotter, un ligerito de esos con ruedas, que viene y te hincha las bolas por todos lados. Del mapa y no te deja posicionarte tranquilo Bien Digámoslo también, es una realidad Bueno amigos, sin más me despido Muchas gracias por todo Suscríbanse al canal de YouTube Denle follow al canal de Twitch Que hago directos de lunes a viernes a las 21 a 30 horas En el canal de Twitch Síganme en Discord, síganme en las redes sociales En Facebook también Tienen el link de Paypal si quieren ayudar al canal Si quieren donar al canal Será muy agradecido por mi parte y seguramente nos vamos a estar viendo en la próxima. Chau, chau.